A ver, si ya estamos, porque qué luego esto? Supongo que sí. Muy buenos días. Sean bienvenidos a las charlas de artistas con doctorado. Hoy, viernes 15 de octubre, tenemos al doctor Víctor Ladrón de Guevara, quien es actor eh, e investigador, pedagogo, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba en la licenciatura en actuación, cursó estudios de maestría en un programa conjunto ofrecido por las universidades de Surrey y Royal Holloway, espero haberlo pronunciado bien, en el Master Physical Theatre, y posteriormente obtuvo el grado de doctor en estudios teatrales en el Colegio Royal Holloway en la Universidad de Londres, Universidad de Londres en sí. Reino Unido, no en este, la colonia <ríe> Doctores de la Ciudad de México, aclaremos ¿verdad? <ríe> Durante los últimos 20 años se ha especializado en distintos sistemas de entrenamiento actoral, el uso, manejo y la conceptualización del cuerpo en la escena, y la exploración de fenómenos escénicos teatrales a través de la praxis. Su trabajo académico ha sido publicado en diversas revistas y libros dedicados a la investigación teatral, y forma parte del consejo editorial de la revista Stories in Theater and Performance. En su labor artística, ha estado involucrado en un rango de diferentes proyectos experimentales y de investigación escénica. Recientemente dirigió a los cantantes de la BBC, de BBC Singers, en la ópera Lampedusa, compuesta por Eduardo Miranda, y para la cual el lingüista David Peterson creó un nuevo idioma llamado B.O.V. En su labor como pedagogo ha impartido un gran número de cursos a nivel internacional en lugares como Inglaterra, Suiza, Lituania y China. Y actualmente labora en la Universidad de Plymouth, donde da clases en las carreras de actuación y de teatro y es coordinador académico de la maestría en Performance Training. Víctor, muy buenos días, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a estas charlas de artistas con doctorado. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación enorme saludo y abrazo hasta Londres. Igualmente. Eh, ¿Te parece si empezamos con las preguntas de estas charlas? Que la primera sería, ¿cuál fue tu inicio, tu primera formación en las artes? ¿En qué, en qué área empezaste? ¿Empezaste en, la, en teatro, o en música? Siempre ha sido teatro, desde el principio ha sido teatro. Este, mi habilidad ha sido limitada y siempre ha sido muy claro que lo que quería hacer era teatro. Este, desde niño incluso era muy muy claro que lo que quería yo hacer era al principio ser actor y después este de, este me empecé a interesar en otras partes de el ámbito escénico pero sí desde siempre para mí fue muy claro que lo que quería hacer era hacer teatro de la licenciatura en actuación eh... ¿Pasaste a estudios de maestría inmediatamente o tardaste un tiempo, un periodo en hacer práctica y luego postular a, a posgrado? Hubo dos años este, de, de, de tiempo en el, entre los que te había terminado la carrera y estuve dos años de estar trabajando en el, en el medio este, antes de venirme aquí a Inglaterra. Este, desde... Sin embargo, desde que yo terminé, yo ya sabía que quería irme. Yo sabía que, que, que no había acabado, y esa es una de las razones principales por las que sabía que necesitaba seguir estudiando. Y en ese tiempo, estamos hablando hace más de 20 años, estamos hablando hace casi 25 años. Este, no existían programas de maestrías en México. Eh, todavía los de programas de maestría en estudios teatrales, no, no existía. Entonces, si uno quería hacer estudios de posgrado, definitivamente tenía que irse al extranjero. Así que, el, esta, la, era claro el que yo me quería ir, porque quería seguir estudiando, pero lo que no tenía claro era dónde. Entonces, ocupé esos dos años para seguir trabajando, pero también para descubrir, para, para investigar dónde, por qué y para qué. Entonces empecé a, a explorar todos los este, posibles territorios, exploré Estados Unidos, Canadá, este, Francia, Alemania y al final resultó que me vine aquí a Inglaterra. ¿Cómo fue que diste con esta universidad? ¿Por internet alguien te comentó de ella? De nuevo, estamos hablando en tiempos completamente distintos. Internet apenas empezaba. Internet era, este, había 10 páginas en ese momento y tardaban muchísimo. Este, las universidades todavía no tenían información en internet. Entonces, en ese momento lo que uno hacía era este, escribirles a las universidades por correo para que mandaran folletos. Y cada semana yo recibía 5, 6, 7 folletos de universidades distintas en las que este, eh, describían cuáles eran los cursos, qué hacían, cómo hacían, etcétera. Eh, también este, fui embajadas embajadas, este, iba a, a cursos, iba, había ferias, había ferias de posgrado entonces también iba a, eh, iba a ellas, entonces, para buscar todo lo más posible. Y al final, pues, recibí la, la publicidad de esta universidad, la de Holloway, en un y ni siquiera era en el folleto principal, era en un folleto más pequeño que se cayó del folleto principal, que obviamente lo pusieron ahí porque no llegó a ir presa a tiempo. Y era en este folletito en donde hablaban de una carrera que era una Masters en theater, en el que hablaban de una maestría en la que uno podía este participar en técnicas tanto este occidentales como asiáticas. Y eso dije, pues, eso es exactamente lo que yo quiero hacer. Así que en ese momento decidí que era Inglaterra. ¿Y qué proyecto fue el que desarrollaste en esta maestría? Era una maestría, este, no era una maestría de investigación, era una maestría práctica. Entonces, lo que quiere decir, era una maestría en la que se cuestionaba qué, qué, qué era el teatro corporal, qué era el teatro físico y entonces este, se, también se eh, entrenaba, había entrenamientos en es, diferentes técnicas, este, como dije, algunas este, occidentales y otras asiáticas. Entonces era 60% práctica y eh, lo teórica que tenía en ese momento era más hacia cuestionar para qué se utiliza el teatro corporal, de dónde viene el teatro corporal y cómo puede utilizar el teatro corporal. Y en ese momento, una de las cosas que empezaron este, a interesarme a mí fue el estudio de la otredad. El estudio de la otredad a través del teatro corporal. Y eso fue lo que empecé a desarrollar, mi de tesina con la que me gradué de ese programa. este programa fue de un año de dos años? Que tengo entendido algunos programas en Inglaterra, son de un año, ¿no? Marcie. Sí, este fue una maestría de un año, este es un programa, este comprimido, bastante intenso, y, este, es, y eh, generalmente me refiero yo a los programas de maestría, este, no como especializaciones, sino como introducciones a una especialización, en el que tienes la apertura a ese campo, en la que tienes la posibilidad de, de hacer pequeñas pruebas, y en las que tienes la oportunidad de empezar a descubrir cuáles son tus áreas en las que tú puedes especializarte posteriormente. Y la cuestión del idioma, ¿cómo te fue? ¿Empezaste a estudiar antes? ¿Tú eres este, anglófono de nativo? No, no, no. Al contrario. Yo, en este periodo que te digo que estábamos, este, en el que estaba yo eh, planeando en irme, este, no me pensaba ir a Inglaterra. Y había... Lugares en los que estaba investigando, pero investigaba porque decía, yo tengo que investigar. Pero, por ejemplo, en ese momento de mi vida, muy claro, yo no quería ir a Estados Unidos. Yo no quería hacer una maestría en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que tenía la mente abierta, este, como que mi corazón estaba diciendo, yo quiero ir a vivir a Francia. No sabía que había en Francia, pero yo quería ir a vivir a Francia hasta que descubrí esta maestría. Y descubrí esta maestría seis meses antes de que hubiera tenido yo que tomar el examen de inglés. Así que fue un cambio de 180 grados de decir, yo estaba estudiando francés, iba muy bien, y de repente me descubrí que no, que tenía ahora que aprender inglés. Entonces, este, empecé con clases intensivas de inglés todos los días lo que en ese momento le llamaba yo inglés por supositorio, porque era el tener que decir las fechas para llegar a conseguir la visa, para este, llegar a conseguir las becas, son tan cortas, entonces tengo seis meses para presentar ese examen. Así que, en realidad, este, tampoco con, eh, eh, este, aprendí a hablar inglés. Aprendí a prepararme para un examen de inglés. Y aprendí para prepararlo. Así que, en realidad, mi, mi aprendizaje verdadero de aprender a hablar inglés fue aquí. Fue de tirarse al alberque de ver si, él, si podía nadar o me ahogaba. Y afortunadamente, me ahogué un par de veces y todavía de repente me ahogo. Pero, <risa> afortunadamente, fue suficiente lo que sabía para entender básico, lo básico, para darme a entender. Y después, poco a poco, poco a poco, este, en el proceso, este, ir manejando más, entendiendo más, conociendo más. Es, es, es este proceso, efectivamente, de la inmersión en el lugar. A mí me pasó con, con. Estaba también aprendiendo francés para postular a irme a Francia, y en el camino se me atravesó Bélgica, me aceptaron en Bélgica, y llego a Bélgica y no entiendo muchas cosas del francés. Uh -huh. ¿Por qué? Porque resulta que sí hay diferencias entre un país a otro, ¿no? Siendo vecinos, habiendo sido este, parte de terreno de un país del otro, este, hay ciertas diferencias de acento, de pronunciación y demás, ¿no? Pero es justamente en el lugar cuando uno empieza a volverse este, francófono, anglófono. ¿no? Mm -hmm. eh, Absolutamente. Y creo que, bueno... Si estas pláticas están un poco encaminadas para la gente que está interesada en hacerse este tipo de cosas, creo que una de las cosas que nos detienen más es esta idea del idioma. Y esta idea del idioma de decir, bueno, sí lo voy a hacer, pero tengo que perfeccionar un idioma para poder hacerlo. Porque es cierto, hablar un idioma este, que no es nuestro idioma materno este, es difícil. Y seguramente a ti te ha pasado, porque es muy común. Es algo muy vergonzoso. Muy vergonzoso el saber que esta persona que soy yo, que se puede expresar en un idioma, que, que, que tiene cierta este, autoimagen y de repente cambiar de país y decir, no puedo decir nada, qué tonto soy, qué tonto soy porque no puedo hablarlo, en vez de verlo, como decir, no es parte del proceso, nadie necesita hablar otro idioma en ese desde a la perfección, porque eso es algo que va a pasar y va a ser difícil pero va a llegar el momento en el que pueda uno empezar a hacerlo, en el que pueda empezar a desarrollar el oído, en el que pueda desarrollar la, la, la manera de expresarse, en el que pueda desarrollar el humor. porque contar un chiste en otro idioma? ¡Qué difícil es! El pensamiento, ¿no? Ya de repente en el piensas en otro idioma, sí. que es algo que, que tiene que suceder para poder llevar a cabo estudios de posgrado en el extranjero. Sino Por supuesto, un... pero que es un proceso, no pensar que tengo yo ya que hacerlo para llegar allá. El saber que no, no es lo más posible, es que no va a pasar hasta después de mucho tiempo de estar allá. Entonces, el decir, bueno, arriesgarse y con valentía al decir, no importa, sé que voy a, a cometer errores, sé que voy a pasar vergüenzas, sé que va a ser difícil, pero, pero. Ese es parte del proceso mismo. Exacto. Y el aprender también que llega, con todo eso también llega la gran oportunidad de que la incomprensión también es la, posibilidad de, es la potencia de nuevas posibilidades. Cuando no nos entendemos, cuando no quedamos en la fórmula clásica, también hay algunas cosas que se pueden abrir, que se pueden entender con nuevos enfoques. Así que el no entender no es, un, eh, no es una desventaja, puede ser una gran ventaja. Y eso, por ejemplo, fue en, en grandes cosas que hice al principio, en lo que utilizaba la incomprensión como motor de búsqueda. Muy bien. Y después, concluiste la maestría, inmediatamente ligaste el doctorado, esperaste un tiempo, regresaste a México, te quedaste por allá. ¿Cuál fue el proceso también? El proceso fue este, con, a media maestría, no, bueno, no, media maestría, ya como uh, tres cuartos partes de la maestría. Eh, uno de mis maestros de acá me dijo, oye, ¿y tú nunca has pensado en hacer un doctorado? Y dije yo, pues, pensar, pensar, sí, pero, pero no, no me había yo ni atrevido a preguntar. Entonces, el, este, eh, mi maestro dijo, pues, deberías, porque yo creo que de, este, tienes la capacidad. Y la universidad sería, este, estaría con gusto, te ofrecería un, un, este, un lugar aquí, si tú quieres quedarte. Por supuesto que no era tan sencillo, porque este, era cubrir gastos, era cubrir gastos de, de, de, de, de los gastos de la universidad, porque aquí las universidades en Inglaterra son increíblemente caras, particularmente para extranjeros. Así que no era solamente una cuestión de decisión, de decir, pues si quiero, pero los astros en ese momento se combinaron de tal manera en el que pude este, mantener una serie de apoyos que me lograron continuar mi estancia en el extranjero. Así que no había manera de regresar. Si regresaba, los perdía. Así que fue de encaminarme ese decir, pues sigo. A pesar de que esos apoyos solamente iban a durar por la mitad del doctorado. Entonces, este, combinándome a todos los dioses en los que no creo, dije, pues adelante. Y ya, ya veremos qué pasa después qué becas fueron las que tuviste para la maestría y el doctorado eh, fui y en ese este creo que yo se lo digo a todo el mundo que soy una de la gente más afortunada del mundo no no no sé cómo llegué a tener tanta suerte porque tuve la beca del fonca de eh, apoyos para estudios en el extranjero tuve una beca de eh, el INBA, que limba no sé si siga dando ni siquiera esos apoyos había unos apoyos que eran pequeñitos pero que este todavía daban que eso fue lo que me ayudó también para el, este el pasaje aéreo y tuve una pequeña beca de la universidad de aquí entonces este que pagaba este aminoraba lo que se tenía que pagar en el, este la inscripciones colegiaturas de la universidad entonces con esas tres becas lograba cubrir el este año y medio del de, de, de, de, de doctorado y después, como el FUNCA, no sé si eso sigue siendo así, este, porque te digo, fue hace muchos años, el FUNCA solamente daba apoyos hasta de tres años. Entonces, como ya me habían apoyado para la maestría, me apoyaron para los dos años de doctorado, pero ya de ahí se acababa. Este, limba este solamente lo apoyaron dos años también y este, la de la universidad quedó ahí, pero al final, fue conseguir dinero a través de préstamos, a través de, este, de, de yo trabajar aquí, a través de este, prometerle mis órganos a, a, a, a recolectores este, de órganos en el futuro, eso no es cierto, este, de poder hacer todo lo posible para hacer, este, para intentar acabar ese doctorado. Y en cuanto a trámites legales de visa, este, apostilles, traducciones oficiales y demás? ¿Cómo estuvo entre esta cuestión inicial con la maestría y luego con el doctorado? ¿Tuviste que volver a renovar permiso de estudio, residencias y demás? Sí. Este, la situación eh, migratoria en Inglaterra ah. es difícil y compleja, este, como la mayor parte de los países. Entonces, no este, tuve que presentar todos los documentos que tuve que presentar al principio pero sí tuve que re, este, renovar mi visa eh, y eh, lo, no era tan difícil porque una vez teniendo el, la, este, la constancia de la universidad de que tenía el, este, el estudio de doctorado y teniendo la constancia anterior con todos los otros documentos ya era, no era tan difícil. Lo que era era engorroso y caro. Entonces este, se daba una visa de, de, de, de por cierto tiempo y después, como tuve que empezar a trabajar, este, tuve que alargar un poco el periodo del doctorado, lo que quiere decir que tuve que renovar una vez la visa y este, los costos de renovar la visa siempre eran bastante altos. Así que ese era otro de los costos que había que tomar en cuenta entre todo lo que estaba pagando para concluir eh, esos estudios. Un poco, sí, son gorrosos todos los trámites y dinero que hay que tomar en cuenta para para pensársela salir fuera del país a estudiar sí Uy, y en este cambio a, a nivel personal de residencia qué tanto te costó el trabajo encontrar un lugar donde vivir eh, empezar a relacionarte con tu entorno dónde conseguir alimento dónde ir a lavar la ropa dónde etcétera etcétera es, es trabajoso esto en Reino Unido en, en Londres estuviste no en la ciudad en, estaba en la periferia de Londres eso este así que eso fue uno también de los grandes cambios que me moví de la Ciudad de México a la periferia de Londres y la periferia de Londres es un lugar este muy tranquilo es este la campiña londinense eh, la gran ventaja de cuando yo me vine aquí y donde yo estaba es que a, eh, la universidad en la que estaba traía a mucha gente extranjera a hacer maestrías. Entonces, cuando yo llegué a Inglaterra, estaba rodeado de gente de todo el mundo. Y estar rodeado de gente de todo el mundo lo hace más fácil, porque más o menos todo el mundo está en el mismo este, nivel, estaba, eh, está pasando por las mismas, por, por procesos similares, y es este, no solamente este, nivelador, pero también es muy bueno, porque entonces uno conoce gente y culturas y hábitos y maneras de pensar de todo el mundo. Entonces, para mí venir a Inglaterra no fue solamente venir a conocer Inglaterra, fue venir a conocer este, gente con, y, este, y, y maneras de ser, que eran de, de, de, de, de, de personas, de lugares que nunca pensé que iba yo a conocer. Eh, me quedé en, este, en los alojamientos de la universidad para empezar, entonces por eso fue sencillo, no fue difícil, este, pero cuando se me fue acabando el dinero... Entonces empecé a buscar otros alojamientos que ya no eran necesariamente los, este, lo más fácil, sino lo más barato, lo más económico para poder sobrevivir. Entonces ahí empecé a vivir más la vida a la inglesa, más la vida este, cotidiana. Y, y sí, es, este, es complejo, porque, porque yo pienso que ir a vivir a otro país, es un poco este, cambiar de realidad cultural, cambiar de mundo. Entonces es este, enfrentarse a una manera de pensar, de vivir, de ser, que es diferente. Y lo que dices ahorita de ir de, de, de, de, de las tiendas, pues, y aún ahí uno piensa que las tiendas son tiendas y que va a encontrar las cosas en donde las ha encontrado toda su vida. Pero de repente uno dice que hay una tienda de qué, que, que, que ahí tengo que ir para hacer eso exactamente, pero, pero nunca se me hubiera ocurrido. Y de vez en cuando todavía voy al supermercado y todavía digo, a ver, si quiero comprar esto, ¿dónde se me ocurre que estará? Porque en México generalmente lo tenemos por ahí. Pero esto, pues no sé. Entonces sí, este es vivir en un mundo distinto, con reglas distintas. Finalmente, este, en términos sociales... Este, y eso es algo que, porque ahora que, soy, que, este, eh, que trabajo en una universidad, generalmente soy el encargado de recibir a estudiantes de otros lados, estudiantes extranjeros. Y esto es algo que les digo a toda la gente que viene, diciendo, ir a estudiar en el extranjero es una experiencia en la que uno tiene que deferir el, este, eh, la crítica. Uno no puede llegar a decir esto es mejor o esto es peor. Porque puede ser que llegues con los ojos, este, eh, completamente atisfados y decir, wow, Esto es increíble, y este, y solamente estés con los ojos de color, de, de, de, de anteojos de, de filtro de color de rosa, o que digas esto es terrible. ¿Para qué vine esto? Esto llama el primer mundo. Y las dos actitudes me parecen poco útiles. Mm. Me parece que es importante el decir, en este momento, esto no es mejor, mm -hmm. no es peor, es diferente. Por supuesto que nosotros lo haríamos de manera diferente, pero porque allá se hace de manera diferente. Y solamente después de que la experiencia llega casi a su final o hayas estado mucho tiempo, empezar a decir, ah, esto puede ser mejor porque funciona así en el ámbito, pero el juicio crítico este, inmediato realmente hace que no puedas conocer tu entorno con este, la profundidad que se puede. Entonces, no juzgar a la gente, no juzgar al mm -hmm. entorno, sino darle la oportunidad de decir, bueno, ¿y esto cómo es? Porque sé que es diferente. La posibilidad y las ganas de estar abierto, ¿no? Porque se requiere mm -hmm. visión principalmente. Por supuesto. Pasemos ahora a, a lo de, regresemos a lo del doctorado. ¿Tu tema de investigación fue investigación o fue también un proceso práctico? ¿Qué, ¿Qué fue el tema? ¿Cómo fue tu tesis, el proyecto en general que englobó tu era, este, Mi tesis fue una investigación a través de la práctica. Este, en ese momento en Inglaterra era, era cuando empezaba la ola de hacer doctorados en investigación a través de la práctica. Entonces, de lo de, decimos Practices Research. Y este, entonces yo fui de esas primeras generaciones en las que se este, empezaba a cambiar de... El estudio completamente teórico del teatro, un estudio que fuera un poco distinto. Este que en el que se, se intentara utilizar a la práctica como materia de descubrir conocimiento. Eh, mi tema este, empezó con, es, con eh, el análisis de espectáculos interculturales. Y como ya estaba yo muy interesado en el estudio de la autoredad, este, que, que, que, que apareció durante mi maestría, eso empecé a llevarlo más allá de solamente estudiar este, alteridad, pero para estudiar el intercambio, el, este, la interrelación entre lo diferente, entre lo culturalmente diferente. Entonces empezó como muy genérico este, al principio y se fue definiendo cada vez más al decir cómo yo puedo construir espectáculos interculturales que resistan ciertos problemas que se han identificado en este campo. Y estamos hablando de nuevo, estamos hablando de, de, del principio de los años de, de, del milenio, del segundo milenio. Entonces, en ese tiempo había una gran crítica a los exponentes del teatro intercultural que habían estado en los 80, en los 70, en los 80 y en los 90, porque se dice que esos procesos son principalmente de apropiación cultural. Porque lo que se intenta como intercambio se revisa en ese momento y se descubre que lo que pasa generalmente no es un intercambio, sino una apropiación de ciertas gentes, que en general tienen el poder, que generalmente vienen de ciertos países, ver los que lo llamamos desarrollados, que toman técnicas, que toman temas, que toman estructuras, de ciertos otros países, como si fueran este intercambio capitalista de materias primas. Entonces, me interesa mucho empezar a explorar ese tema a través de cómo puedo hacer yo para empezar a hacer espectáculos que no caigan en esas trampas que hemos descubierto. Y lo que se empieza con muy buenas intenciones, me doy cuenta que era más difícil de lo que yo creía. Que las ventajas que yo creía que tenía, decir, pues soy mexicano, trabajando en otro contexto, eso me confiere cierta diferencia, pues no era tan cierto, no era tan, este, tan este, eh, benéfico como pensaba yo en el principio. Entonces me tardo bastante tiempo en empezar a entender cómo puedo hacer eso a través de crear una relación distinta en el cuerpo del intérprete. Entonces, de eso se trata mi doctorado. Okay. Creo, porque yo lo hice hace muchos años. años. Entonces, ya me acuerdo muy poco. Veamos entonces, si recuerdas un poco, ¿cómo estuvo planteada la problemática? Bueno, para empezar, ¿cuál fue el, el título de tu tesis? ¿Te acuerdas? Body, mind, language... Uh... A journey towards the creation of an intercultural performance. Así se llama. Okay. Este, el cuerpo, mente y lenguaje viaje hacia la creación de espectáculos interculturales. Así okay. se llama. Wow. <risa> ah, este, es, es, es que también es hacer doctorado. Es, es, ahí sí la letra entra con sangre. Es como experiencia de, de, de estrés postraumático, todo eso. <risa> Sí, lo hice. Por cierto, me encantó, me encantó la experiencia, pero sí es una experiencia muy, muy, muy, este, muy dura. es una experiencia que, que, que, que, que es lo más difícil que he hecho en mi vida. Y lo de, okay. una de las cosas que estoy más orgulloso, pero también sé que es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. ¿Qué fue lo difícil? ¿La redacción? No, es. ¿Las ideas? es las ideas, eran la... Era dos cosas principales. Era que al final del doctorado no tenía yo ninguno de los apoyos económicos que tenía al principio. Entonces, ahí eh, en ese momento sí estaba yo sobreviviendo. Estaba trabajando, estaba intentando continuar con el, este, con el doctorado y, este, y saber que las visas se iban a vencer. Entonces, que esto no era para siempre, que había un tiempo límite. Y lo otro era este, lo más relacionado al académico, es decir, esto es un proceso en el que tengo, y no sé cómo funciona en otros países, pero la medida para es, decidir si un doctorado es este, aprobado o no, es el que un doctorado debe producir como un nuevo conocimiento en el campo aportar nuevo conocimiento a ese campo y el saber cómo yo puedo comportar algo que sea nuevo en ese campo, qué es lo nuevo, qué es lo original, qué es mi aportación al campo, es también muy difícil porque, porque no existe. Y entonces ahí sí uno lo tiene que crear, uno lo tiene que descubrir, uno lo tiene que rearticular, y eso es un este, una cambio que es distinto y sobre todo porque cuando yo lo estaba haciendo, no estaba haciendo un doctorado tradicional y no estábamos acostumbrados a, a ofrecer patrones o maneras de trabajo que utilizaran en este otro campo. Entonces un doctorado tradicional se sabía, bueno, mira, haces esto, tu literatura, etcétera Entonces tienes el camino que podías seguir. Pero en el momento en el que yo estaba haciendo este doctorado por este nuevo método, no todavía no había, los caminos no los habíamos descubierto. No que ya se hayan descubierto en este momento, pero ya es un poco más claro ciertos caminos que se pueden llegar para hacer esta relación entre teoría y práctica. Pero en ese momento era territorio virgen, en lo que era territorio virgen. Así que sí fue complejo y fue este, algo que hubo varios momentos en los que dije, no, yo creo que no, no voy a llegar. Por primera vez en mi vida descubrí algo que, que, que a lo mejor no llego, que a lo mejor no puedo completar. Uh -huh. Así que al completarlo fue claro. una <ríe> de las mejores God. cosas del mundo. Sí, pues una enorme satisfacción, yo orgullo de haber pasado esa etapa que es espinosa, como quiera que sea, ¿no? Sí. Como quiera que sea, es un poco ruda. ¿Recuerdas entonces un poco de dónde iba tu problemática? ¿Cómo la planteaste? ¿Cuándo? Este, ¿Cuándo empecé? cuando para, sobre la tesis, en el doctorado, cuando empezaste, si ¿sí modificó? No, se modificó todo el tiempo. Es, <risa> es algo que... Eh, también, ahora se los digo a mis alumnos de doctorado, es decir es no, no, no se preocupen demasiado por, por tener esta propuesta clara, porque la propuesta se va a modificar. Esto que conocemos como este preguntas de investigación o la pregunta de investigación, yo no sabía verdaderamente de qué se trataba mi doctorado hasta como el tercer año. Me pasé tres años descubriendo de qué se trata esto, qué es lo que estoy intentando descubrir. Y por supuesto que podía decirlo, pero en general este, me tardaba media hora hablando de esto, diciendo, pues mira, mi doctorado es como de esto, que trata de esto, está conduciendo estas dos líneas y en relación con aquel. Me tardé tres años en poder decir que era mi doctorado en una oración. Decir, es esto. Pero fueron tres años de, de, de empezar a entender qué es lo que estoy estudiando, qué es lo que verdaderamente quiero hacer. Entonces, como digo, yo creo recordar que cuando empecé la, este, el, este, el, la propuesta era súper genérica. Es decir, hay problemas en este, los eh, espectáculos interculturales y quiero revisarlos, quiero trabajar en ellos. Y, este, y poco a poco esas problemáticas se fueron clarificando. Estas las o sea, maneras en las que yo pensaba que podían este resolverse. No, no funcionaron. Y eso también dio motivo de análisis en ciertos capítulos. Así, hice este espectáculo. Y en este espectáculo que yo pensaba que podíamos este, este, eh, empezar a resolver algunas de esas problemáticas, me di cuenta que no, al contrario, o se abrían más. Entonces, ese fue motivo de un capítulo y cuando volví a intentarlo, ese fue el motivo de otro capítulo. Cuando volví a fallar, hasta que al final empezar a ver ciertas grietas, ciertas posibilidades, es decir, pues tal vez por aquí pueda empezar a ver este, la posibilidad de, de, de crear trabajo que sea diferencia. Que, que, que, que, que este trabajo que sea diferente y trabajo que, que se una, que, que, que, que le dé espacio a la diferencia. Y en esta. Parte de, eh, de nuevos doctorados que te tocó, ¿la cuestión de la metodología ya estaba visualizada? No sé si lo hiciste así, una cuestión de ensamblaje y bricolaje de varias fuentes, no guiarte con una sola metodología. ¿Cómo construiste tu metodología en esta...? Este, no sé si conoces el cuadro de Escher en el que una mano se dibuja a la otra mano. Sí. Así. sí. Era, este, mientras lo iba haciendo, descubriendo cuál es el camino, porque de nuevo, en ese momento, no había. Y en cierto, este, de cierta forma, todos los doctorados son así, y particularmente los doctorados que son a través de la práctica porque los doctorados que están a través de la práctica son este exactamente doctorados que están buscando trabajar de maneras híbridas de maneras interdisciplinares de man interdisciplinarias de maneras este, que no solamente están intentando este, descubrir nuevos conocimientos, pero también articularlos de maneras distintas. Entonces eso es crear una metodología distinta. Eh, en cierta manera el, este, la investigación a través de la práctica es una metodología. Es una metodología que permite ese ensamblaje del que tú llamas, esa este, construcción mientras lo estoy haciendo. Entonces es algo que, que, que, que, que es bastante elástico. Eh, en ese tiempo, todavía no, había, a pesar de que ya había bastante gente que estaba hablando de ello y que hacían, habían escrito acerca de ello, todavía no lo conocíamos, no lo no entendíamos muy bien. Entonces, mientras lo estaba yo haciendo, exactamente, lo estaba construyendo como pensaba que yo era lo mejor posible. Y pues fracasé muchas veces diciendo, no, esto no funciona, pero también este, es parte del camino del doctorado, es decir, cuando he... Eh, los errores son increíblemente productivos para empezar a abrir ese camino de descubrimiento, de entendimiento, para entender si todo está fallando, qué entre lo que está fallando en lo que falla menos, o lo que puede este, abrir una grieta hacia un territorio que no había yo explorado. Muy bien, esa, esa apertura otra vez aparece, ¿no? De estar... Flexible al, al, a, a todo lo, lo que puede ser contraproducente, este, que venga en contra, en la de contracorriente, ¿no? claro. Muy bien. Aprender este, <risa> eso que le, no sé, que, que, que, que le decimos a los estudiantes de bachillerato, a los estudiantes de licenciatura, a los estudiantes de maestría, aprender a, a existir dentro del riesgo y el riesgo y el fracaso. Este, a fallar, a aprender a fallar, y saber que fallar no es fallar para siempre, sino es fallar para emprender a fallar mejor. Entonces, este, exactamente, creo que el doctorado es principalmente, porque esa es una carrera individual, porque con la excepción de la maestría, en la que uno lo está haciendo con otras gentes, la excepción con la licenciatura, que está haciendo con mucha gente, y etcétera, esta es una carrera individual, en la que los fallos son individuales y los aciertos también. ¿Hiciste difusión de tu tema de investigación durante el proceso? ¿Hiciste coloquios, ponencias, congresos...? No algo? de mi tema de investigación. Este, mm. Hice este, espectáculos, hice espectáculos abiertos. Este, mi tesis tuvo tres espectáculos principales. Este, algunos solamente se mostraron en la universidad, otro tuve la oportunidad de, de, de, de eh, ir en una gira a mostrarlo a Taiwán, este, pero no, no hubo coloquios, no, no hubo este, conferencias. Eh, iba yo a conferencias, pero no conferencias este, de, eh, que estuvieran asociadas con mis temas. Creo que sí, presenté un par de, de, de, de ponencias este, de, de, de lo que había eh, hecho en mi doctorado, en algunas conferencias, por lo menos recuerdo una en la que sí lo hice, creo que fueron dos o tres, y este, uno de los artículos que están publicados en una revista es uno de los capítulos de mi tesis, entonces este, sí hubo alguna difusión, pero tampoco hubo una difusión así enorme al respecto. Entonces, ¿tu tesis está publicada por fragmentos o la publicaste toda completa? ¿Está, ¿En español ¿no la, no la has publicado? No, y este, eh, siempre pensé mucho al respecto, este, al respecto de hacerlo eso. No, solamente está publicado en mi tesis un capítulo. Eso es todo lo que está publicado. En este, la tesis es, este, se puede acceder a esta ley, está en la biblioteca, como todas las este, tesis de la Universidad de Londres. Pero no, no está publicado. Y la razón por la que no la publiqué fue porque en ese momento pensé, bueno, pues es que esto es todo de yo, esto es, esto es una investigación acerca de mí mismo. Entonces, qué solipsista, qué narcisista el que yo vaya a publicar. Miren, ¿qué, qué, qué hice esto? Tal vez fue un poco de poca este, planeación en este difusión y en este posicionamiento mediático, pero al momento dije, ¿a quién le va a interesar? ¿le va a interesar que este hombre haya estado este, tantos años en un cuarto intentando resolver este, estos problemas? Eh, entonces, no, no fue que fue... Eh, hay una cosa que le dicen aquí, mi eh, search, este, no sé si lo, lo has escuchado, un término en el que es muy criticado, en el que hay muchos investigadores que hablan de sí mismos, escriben cosas acerca de sí mismos. Y es algo que es muy criticado por mucha gente, diciendo, que narcisista, ¿Qué, qué, qué, qué poco teórico. Yo estoy completamente en desacuerdo a ello, porque hay estudios muy interesantes que vienen desde lo personal. Pero cuando era mi estudio, sí me parecía que era mi search. Así que dije, no, mejor <risa> no, no le busquemos ahorita. Este... Pero entonces... Pero si tuviera la oportunidad... Si ahorita hubiera terminado mi, mi, mi, mi, mi tesis, yo creo que ahorita sí la publicaría. Ahorita sí diría, no, sí, vale la pena. Pero ya 20 años después del asunto, ya, ya, digo, no, ya, es, ya es viejo. Ya lo que ya estaba haciendo era, eh, era del principio. Ya sea el campo se ha movido tanto que ya... Entonces, ahorita, ¿qué, ¿qué importancia tú crees que tenga teorizar las prácticas artísticas? Las propias, pues, ¿no? Fíjate sí, levante, levante. Esa es una de las preguntas en las que he estado pensando más, en esta difícil relación entre la práctica y la teoría, sobre todo este, como la recuerdo que había en México. Eh, una vez estaba regresando a México, eh, entonces estaba en el avión, y en el avión me topé con una excompañera de, de, de, de, de la carrera, este, no de mi generación, de otras generaciones. Entonces este, nos conocíamos y, y empezamos a platicar, ¿qué, qué, qué, qué, qué habíamos hecho? Y este, re, no recuerdo qué estaba haciendo ella en este en Europa, porque tampoco recuerdo si yo venía directamente de Inglaterra o había cambiado este, a tomar un avión de Francia o algo así, porque a veces son mucho más baratos hacer las conexiones en otros países. Entonces yo estaba platicando, estaba en medio del doctorado, y ella me comentaba este, su vida, y, mientras tanto yo le empecé a contar de lo mío y de lo que estaba intentando hacer. Y su respuesta es, ¿para qué estás intentando hacer todo eso? para que estés intentando explicar algo que no tiene explicación. Y recuerdo que esa era mucha la, la, este, la manera de pensar en la escuela, el decir, no, hazlo. Este, los que piensan no lo hacen. El hacer está completamente separado del pensar, que parecía que era la estructura. Y es cierto que que no es cierto que era tan este, tan, diametral, tan, tan, tan este, eh, establecido, tan rígido, porque se nos pedía que fuéramos estudiantes críticos, se nos pedía que fuéramos estudiantes analíticos, que fuéramos pensantes, pero en cuanto empezaba a, a, a tener más que ver con la esta teoría establecida, con esa que, que, que encuentras en los libros, este empezaba a ser el, el, el, el tema mucho más, no, eso no lo necesitamos, somos artistas, somos los que lo hacen, otros escriben al respecto, nosotros lo hacemos. Ahora, yo pienso que no hay recetas, yo pienso que hay muchos caminos y muchos caminos son válidos. Y la gente que le interesa este, hacer desde la práctica sin tener una gran relación con teoría, pienso que es increíblemente válido. Yo pienso que el, este, aquellos que les interesa establecer sus estudios a, a nivel teórico, sin que estos necesariamente estén relacionados con la teoría, es también increíblemente válido. Pero pienso que en este territorio en el que estamos es mucho más ancho de lo que pensamos. Las posibilidades existen existen posibilidades de vivir en un espectro en el que la relación entre la teoría y la práctica pueden coexistir y pueden dar fruto a cosas que son muy interesantes, que son muy especiales, que, son, este, que pueden darle eh, energía e ímpetu al, al, a nuestro campo de maneras que, no se las dan las otras, porque las otras cosas dan otras cosas. Para mí, el hacer estas relaciones entre la teoría y la práctica es principalmente porque estoy interesado en buscar otras formas de hacer teatro, otras formas de que este teatro me ayude a entender el mundo en el que vivo, en el que me ayude a entender cosas que pasan en esta realidad en las que existimos. Para mí es muy claro que el hacer un teatro en el que teoría y práctica se interrelacionan es un teatro que está viendo hacia afuera de sí mismo. Es un teatro que está buscando conectarse con la realidad en ciertas maneras, entender la realidad de maneras que no la entendemos todavía, de darnos posibilidades que todavía no existen de conocernos y de conocer lo que hacemos y de conocer al mundo en maneras distintas, de maneras este, cualitativamente distintas. Así que este, yo no pienso que es necesario hacerlo, pero pienso que hay mucha gente a la que la hemos espantado de una cosa o de la otra. A hemos dicho, oh, la teoría, ah, no, esto es demasiado para ti, tú, sé artista. O no, la práctica, eso es de los otros. Y el entender nuestro quehacer como un abanico de posibilidades sin discriminar ninguna de ellas, creo que es lo importante. Es decir, esto es lo que podemos hacer. Al contrario, decir, todo esto es lo que se puede. Y todo ello es válido y todo ello es puede ser increíblemente útil. Y a nivel personal, esto fue un poco profesional artístico, ¿no? A nivel personal, ¿de qué manera cambió tu vida haber cursado estudios de posgrado y en el extranjero? Pues la cambió totalmente porque todavía vivo acá. Entonces, porque vivo acá, trabajo acá, este, mi, mi, mi trabajo, mi carrera se ha vuelto este, 20 años de, de, de estar en este país. Yo, es, parte de mí, este, quería quedarme, sabía que yo solamente venía por una maestría, eso era todo. Yo cuando vine en 1999, yo venía a hacer una maestría parte de mí decía, ay, ojalá y me pudiera quedar un poco más, pero jamás me imaginé que iba a ser tanto. Jamás me imaginé que todo ese tiempo después iba a estar yo todavía por acá. Entonces fue este, un cambio de vida, fue un cambio de, de, de, de, de, de posibilidades, fue un cambio de, de, de entender lo que él podía hacer del teatro, del teatro que yo quería hacer, de la manera en la que yo podía hacerlo. Y de nuevo he sido muy afortunado que he tenido la posibilidad de... Continuar de decir, ah, mira, este, puedo, puedo tener un trabajo aquí. Y de, de conseguir un trabajo y de, de hacer un trabajo que me encanta, que me, este, me apasiona, que este, me envejece, pero que también este, he tenido la oportunidad de, de, de, de seguir trabajando en este contexto. Entonces, pues sí, este, los estudios de posgrado literalmente me cambiaron la vida porque hicieron me construyeron la persona que soy ahora y me dieron las oportunidades que tengo ahora. ¿Cómo fue tu contratación en la, en la misma universidad que estudiaste? ¿Invitaron a colaborar? ¿Tú participaste por concurso de oposición? ¿Alguna? Este Fue por concurso de posición y participamos, participé en todas las universidades que podía. Ya en ese momento, ahora sí a punto de terminar el doctorado, en ese momento dije, este, ¿qué hago? ¿Me regreso o me quedo? Pues igual, todavía, y de nuevo, era esa sensación de, todavía no ha acabado, todavía hay algo que quiero seguir investigando, que, que, que todavía hay. En ese momento, por ejemplo, también había, el, este, el, el para mí, sabía que regresar a México, que los campos de acción estaban mucho más definidos, teoría, práctica. Y lo que yo quería todavía estaba en el medio. Entonces lo que yo quería continuar haciendo era esta relación que seguía haciendo teoría a través de la práctica. Y pensaba que regresar a México iba a ser muy difícil el que yo pudiera este, hacerlo sin definirme en un campo o en el otro. Entonces lo lógico era intentar quedarme e intenté... Este, eh, empecé a, a hacer por concurso de oposición en este, muchas universidades. De la misma manera en la que hacía cuando empecé a, a buscar este, dónde estudiar, ahí empecé a, a aplicar a todas las universidades de Inglaterra, hasta que una de las universidades decidió darme la oportunidad y, y pues aquí estoy. ¡Qué sí, bien! Muchas felicidades. Eso también es un gran logro. Pues pues, y también y... una gran suerte. Y como, como digo, como repito, este, he eh, eh, eh, tenido una suerte... Eh, increíble, así, de decir, ¿cómo, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Este, no quiere decir que no reconozca yo, es cierto, trabajado muy duro. trabajado muy duro por, por todo esto, pero también reconozco que he sido, soy un ser increíblemente privilegiado. Porque las oportunidades se han dado, porque he estado en el lugar momento, en el lugar, este, en, el lugar, en el lugar correcto, en el momento correcto, y he tenido la oportunidad porque también sé que hay muchísima gente, muchísima gente que tiene, que está tan preparada o más preparada y que no ha logrado tener las oportunidades que yo he tenido. Sí, sí, pues felicidades por esa enorme suerte también. Gracias. Oye, en este encuentro con otras culturas, ¿descubriste algún artista? Digo, ahorita en internet ya es fácil leer, tener nociones de, de personalidades del, del mundo teatral, de pero en aquel entonces no era tan fácil. Cuando llegaste a un nuevo país, ¿encontraste algún director de escena, algún dramaturgo, diseñador, algún nuevo artista que dijeras, wow, yo quiero ser, este, este, cuando sea grande, quiero ser como él? Uh, muchos, muchos. De, este, de la escena, por supuesto, este, inglesa, este, mucha gente es que, que, que, que descubrí que su trabajo es, es eh, fascinante. Pude tener la oportunidad de, o, también o de ver de más de cerca o de ver la gente que había trabajado con la gente que yo había escuchado en México que todos hablábamos en México, no, es que esta persona y esto, y de repente poder verlos, poder trabajar con ellos, también fue este, increíble. Pero lo que descubrí principalmente fue maestros. Descubrí personas que eh, abrieron territorios de exploración, de conocimiento, de campos que no tenía yo idea, de campos que me fascinaron, de campos que me fascinan, que me, me fascinan. Y, este, y de maneras de ser, maneras de enseñar, que, que todavía estoy intentando seguir las huellas de estas personas. ¿Y de autores de libros? ¿Algún libro que hayas descubierto en el doctorado? Muchísimos, de nuevo. Es así como... Este, sumergirse, y esa es una de las grandes grandes ventajas de, de, de, de Inglaterra, en el que lo que se publica en términos de investigaciones teatrales, en términos de no solamente investigaciones teatrales, sino de fenómenos teatrales, es increíble. Eh, tenemos, no sé, cada año hay más de 50 libros, 100 libros que, es que se publican en el área, y entonces están continuamente, es imposible este, leerlos, saberlo todos, porque continuamente la gente está publicando. Tenemos este, revistas especializadas, hay decenas de revistas especializadas. En términos de universidades, hay 80 universidades que dan carreras de teatro aquí en Inglaterra. Entonces tienes aparte de la gente que está este, solamente en las este, academias de teatro prácticas que también son como 8 o 10 de academias grandes y otras, otras más pequeñas. Entonces la cantidad de gente que escribe, que hace, que dirige, que da clases es impresionante, es una constelación y fue verdaderamente el, este, el venir aquí y descubrir que hay tanta gente que hace tanta cosa tan bella, tanta cosa tan interesante, que es como trabajar en una fábrica de dulces. A lo mejor tú puedes sacarme de esta duda. Cuando yo estuve buscando doctorados encontré York, un doctorado en teatro, cine y televisión, y digo, York es un pueblito pequeño, yo creo que no pasa de 200.000 mil personas, y tiene un doctorado en teatro, cine y televisión, ¿por qué lugares tan pequeñitos en Inglaterra abundan con estudios de doctorado en teatro y en especialidades como el cine o televisión?, y en México no tenemos eso, ni la UNAM tiene eso, perdóneme que lo diga, pero la UNAM, que se presenta de estar en el lugar de los rankings de las universidades, no cuenta con un doctorado en teatro, no cuenta con un doctorado especializado en cine y televisión, ¿no? Que, ¿Por qué se da ese fenómeno en Inglaterra? Que es, bueno, no, no tengo noción, pero que este es cuatro o cinco veces más pequeño que México? Yo creo que mucho más, ¿sí? como cinco o seis veces más pequeño que México, sino que más. Todo el, este, el Reino Unido debe ser, así como cuatro veces más este, pequeño que México, sino que más. Creo que hay dos cosas que, este, que tal vez sean distintas. Y de nuevo, voy a hablar un poco de algo que desconozco. Así que es una, algo que asumo, pero tal vez sea cierto. Pienso que en México uno de los factores que hemos tenido es que eh, la educación eh, no se ha apoyado de las maneras en las que debería haberse apoyado. Y a pesar de es que es cierto que existen muchas universidades muy importantes a lo largo del país, este, el apoyo que hay hacia esas universidades y el reconocimiento que hay hacia esas universidades como, no solamente centros de estudio, pero como centros de investigación y como centros de, de nuevo, de articulación, articulación de conocimiento nuevo. Que eso es lo que hacen las universidades, es decir, no solamente estudiamos lo que existe, pero estamos intentando descubrir a dónde va el campo a dónde va este este donde trabajamos cuáles son las nuevas herramientas cuáles son las nuevas vistas cuáles son las nuevas maneras de pensar de articular eso es lo que este pienso que es una razón de la universidad y en ese sentido este durante muchos años en México muchas universidades este se centraban en el estudio en vez de en la generación del conocimiento, porque, como siempre, el, este, la, la manera de pensar centralista dejaba esas funciones a las universidades más grandes. Pienso que es un poco que, que, que viene de ello, el decir, este, ¿por qué no tenemos este doctorado siendo las otras universidades? Porque creo que no solamente va a ser un problema de teatro, Creo que va a ser un problema de muchos otros campos en el que todavía no hemos dado la importancia de decir el reconocimiento que todas esas universidades merecen y deben empezar a trabajar hacia esa generación de nuevos conocimientos. Pienso que es parte de ello. Este, lo otro es este, el reconocer, que es cierto, este, el sistema inglés este, ha cultivado sus universidades como este, eh, darle cierto apoyo a que las universidades sean generativas, y esto es parte por la competencia, que es, es una cosa neoliberalista, pero también parte este, del decir todas las universidades son generativas de conocimiento. Y este, una de las cosas que para bien o para mal ha pasado es que ha habido mucha gente, hubo una historia de personas en Inglaterra que siempre han estado interesadas en el teatro. En Inglaterra, este, los departamentos de teatro surgen de los departamentos de literatura. Este, gente que está particularmente interesada en este, dramaturgia y que dicen, esto lo podemos estudiar separado de estudiar la literatura, lo podemos estudiar como ente. Entonces, el reconocimiento de que eso no solamente pasa en una universidad, sino que pasa en un sistema de universidades a través del país. Que ese reconocimiento existe en la mayor parte de las universidades. Entonces, creo que ha sido como un efecto dominó. Creo que el reconocimiento de las universidades, junto con el reconocimiento del derecho y la necesidad de estudiar teatro como, sin, como sí mismo, sin este, verlo este, ligado a otra disciplina. Y él el este decir, bueno, si queremos verdaderamente seguir estudiando teatro, entonces tenemos que hacerlo no solamente a nivel de licenciatura, sino a nivel maestría. Y no solamente a nivel maestría, sino a nivel doctorado. Entonces, que eso en los departamentos se verá como una este, necesidad holística de podemos y debemos este, eh, continuar el conocimiento de nuestro campo de actividad, y solamente podemos hacerlo si lo estudiamos este, a todos los grados posibles. Maravilloso, ya me quedé sin palabras. Esa es una buena cátedra ahorita, estos pocos minutos, ¿no? ya viste la respuesta y en el clavo lo que nos hace falta en el país, justamente. yo, yo no le agregaría más. Más que poner pero, en marcha, ¿no? Pero yo creo que está en marcha y, y, y lo veo en gente como tú. Lo veo en gente este, que este, ha decidido continuar su educación y que está regresando y que se está insertando en varias instituciones, en varias partes del país. Entonces, no creo que esto vaya a cambiar inmediatamente. Pero bueno, ya hay un doctorado de teatro en México. Ya, ya, ya hay uno, ya se puede hacer. Estudios de doctorado sin salir del país, ya hay maestrías, ya poco a poco ahí vamos. Lo que no había hace 22 años, hace 22 años era absolutamente imposible. Sí, impensable. Yo me acuerdo también cuando estaba en el 98, 99, la ENAD llega Maya Clunes de Quebec, mi maestra chilena que daba clases en esa universidad, y nos empieza a hablar del programa de teatro en maestría. Y yo, sí, de qué es eso, y yo, en serio. Y nos habla del programa de Yo voy a la página de Internet me meto y veo que hay un programa de doctorado, donde estudio práctica de las artes y digo, yo quiero eso. Uh -huh. Entonces, son modos de empezar a, a generar esta, esta cuestión que, que nos hace falta en México. ¿no? Absolutamente. Hace, hace mucha falta. Quieran verlo, quieran decir que sí o que no, pero sí. <ríe> yo, para ir cerrando, ¿cómo te defines actualmente, artista, docente, investigador? <ríe> Artista, docente e investigador. Uh, sí. And, y, y eso es una de las grandes ventajas de estar en este medio. Este, creo, y también esto es cuando estaba en México. En México se nos pedía una definición. Este, ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Actor o director? Y, sí, bueno Y es que me interesan ambas. No, no, no, no, no, no se puede. No tiene que definirse. Y el haber cursado un doctorado este, en metodologías híbridas, en el que es, tuve que escribir mis obras, dirigir mis obras, actuar en mis obras, en el que aún este, me interesa hacer ese tipo de cosas, me, me permite tener diferentes roles, este, no necesito definirme. Soy alguien que hace teatro, que está interesado en ciertos campos, este, que puede tener ciertas actividades, eh, que... Trato de, de, de, de, de dar lo mejor de mí en todos ellos, que me equivoco en todos ellos y que a veces este, tengo aciertos en algunos de ellos. Así que, este, pero definirme no es algo que busque, necesite o que quiera, no en este momento. Genial. <risa> Estaba buscando, si había preguntas aquí en las redes, pero no, solamente recibimos un saludo de... De Jorge Luis Rolda, no sé si lo conoces. Ah, absolutamente, sí. Saludos. Saludos. Muchas gracias, Víctor. Ha sido maravilloso tenerte aquí en estas charlas. Muy enriquecedor. Esperamos vernos pronto, colaborar contigo en algo a futuro, ¿no? con tu universidad. Absolutamente, con mucho gusto. Y muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo, Víctor. Un, un, mucho mucho gusto el este el ser parte de estas pláticas porque creo que es una, una cosa muy interesante lo que estás haciendo una cosa muy necesaria y si esto significa que hay otras gentes que, que les nace el interés o que pueden creer que esto también puede ser para ellos porque es también como decimos es cosa de creérsela es cosa de decir esto lo puedo hacer yo esto existe y esto es parte de lo que yo puedo hacer me parece que es Increíblemente importante el decirle a nuestros alumnos, así como me dijeron alguna vez: Oye, ¿y a ti no te interesaría hacer un doctorado? ¿Por qué, por qué no? Exactamente. Sí, principalmente estas charlas son para los alumnos del instituto, mis alumnos de metodología de investigación y pensando en las futuras generaciones que vienen atrás, de mostrarles que hay caminos, ¿no? De este formas de hacerse una carrera, una profesión, eh, una personalidad en el teatro, porque no también decirlo así? ¿no? Es, sí. es continuar preparándose para mejorar ellos mismos, para mejorar el arte de nuestro país sí. y en el mundo en general. ¿no? Absolutamente. Es Muchísimas gracias. Y por supuesto que sí, ojalá y que nos sigamos en contacto y se pueda ayudar en cualquier cosa. Avísenme. Muchas gracias, Víctor. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Gracias por la, ver la transmisión de Artistas con Doctorado. La próxima semana tenemos a Amanda Gutiérrez desde Montreal, Canadá. Cuídense. Un abrazo. Saludos. Buen...